Hola, buenas tardes. vengo Hola. a buscar unos junquillos un que me enviaron de Puerto Ya. Al nombre de Susan Balba. nombre de Susan. Ya. Ya. Sí. Ya, listo. Ahí ya. está. Ya, chao, que te bien. Chao, gracias. Bueno, mi nombre es Susan Vargas, soy de Puerto Dén, estoy viviendo acá hace como tres años ya y bueno, Puerto Dén queda 24 horas en barco. Eh, la artesanía me la enseñó mi abuela Verónica. Allá que ella fue la que me creció a mí con mi abuelo Pedro Alberto Vargas. Tenía como 6 años cuando ella me empezó a enseñar. seis años y de ahí empecé solita a hacer como primero arillitos, cositas chiquititas. Y de ahí ya como a los 8 ya empecé a, a trabajar bien el junquillo. Yo estoy de que te, tengo 24 ya y de hace años, ya estoy haciendo artesanía Allá mi papá tenía la lancha que se llamaba La Claudia que es el nombre de mi mamá y en ese en esa lancha nosotros íbamos a las islas a sacar junquillas y esto después hay que secarlo esto sale en la turba y esto se seca como un día más o menos detrás de la cocina y de ahí ya está listo para tejer, porque si está muy fresco se corta y no se puede tejer o si está muy fresco se corta o si está muy seco también se corta o sea tienen que tener su punto exacto para tejerlo y también los junquillos muy delgados tampoco sirven mucho, tienen que ser como más gruesos para que uno avance ya este canasto lo estoy tejiendo para um, una feria que van a hacer en un galpón en las costaneras ya me queda terminado este, un poquito más que arribita cerrarlo poner la tapa y las trenzas como este que hice acá este ya está listo ¿eh? Eh, tiene que estar que no se corte no se tiene que cortar tiene que por ejemplo esto es un buen a ver, este no, está muy a ver, lo voy a tocar bien este, este es un buen ¿Eh? no se corta ni nada tengo que hacerlo así para que me acomode más para tejer y queda así como flexible porque si lo pongo así, igual no queda bien por mira, queda como. No, tiene que uno este, Pasarle el palito para que uno le acomode más para tejer. O Se hace un redondito así. Por ahí. Está bien y ahí se va metiendo la olita se va no importa porque no importa que quede porque lo corto no con la tijera nomás ahí. lo voy a hacer hasta terminarlo para que vean como cómo el principio sería el de acá cada, por cada hoyito lo voy pasando y de ahí, ahí. Y, lo, y le va dando forma a tu, a tu tejido por ejemplo acá yo estoy disminuyendo ya los puntos para que me vaya quedando más así como cerradito esto así va a ir quedando hasta que lo vaya terminando lo voy disminuyendo los puntos ¿Sí? me voy saltando un punto y lo tejo acá por ejemplo este lo voy tejiendo acá ve que acá se va disminuyendo el tejido para que se vaya cerrando así Mira. y de ahí pues, la otra vuelta igual se va a ir más cerradito va a ir quedando en todas las vueltas que le vaya haciendo. Aquí queda así como fresito, pero. Se la tapa. Y ahí está todo terminadito ya.